Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Otra vez estamos con el tema análisis literario. Este tema me va a llevar unos videos más, porque no es algo fácil, realmente. Tal vez me gustaría que las cosas fueran más sencillas, y tal vez podrían ser un poco más sencillas si tuviéramos los fundamentos de cómo se hace un análisis literario y lo tuviéramos todos presentes, pero eso no pasa. Entonces ahora, como pueden ver, las cosas han mejorado a nivel gráfico eh, y lo que me propongo hacer es justamente trabajar con el, eh, el análisis literario con el, con el tema del posicionamiento. ¿Mm? ¿Y qué sería la, el posicionamiento? ¿A qué me refiero con posicionamiento? Bueno, es algo en realidad muy sencillo, ¿no? que es, es la posición que podemos adoptar las personas frente a la elaboración de conocimiento, que en este caso es, es un sinónimo, una expresión sinonímica de análisis. ¿Mm? El análisis es producción de conocimiento, entonces yo puse en el centro del esquema tres posibilidades eh, lógicas para el analista. Habría tres posibilidades posibilidades de posicionamiento frente a la elaboración de conocimiento en la clase de literatura. Esto se puede extender a otras áreas de conocimiento, claro está, pero no me voy a meter con otras con otros este, conocimientos, no solo porque no me interesa en este momento, sino porque además, confieso que eh, quiero limitarme a lo que corresponde al análisis literario, que ya tenemos suficiente con eso. La primera posición que, que podemos tomar eh, frente al análisis en la posición de reproductor eh, El orden en el que yo estoy exponiéndolas Corresponde con un orden que está especialmente pensado Para terminar eh, en la coproducción Que es lo que más me interesa en este momento eh, Podríamos pensar que en la posición 1 Iría el productor Pero como yo voy a ir de la reproducción A la coproducción Voy a pasar por el productor Así que ese es el orden eh, el, el que yo... ¿no? O sea, 1 reproductor, 2 productor y 3 coproductor. Entonces, voy al reproductor. El reproductor realiza una repetición total o parcial de una elaboración preexistente y pautada, escrita. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el profesor plantea en clase un análisis que ha tomado de un autor que ha leído. Lo reproduce. Entonces, el profesor es un reproductor y los alumnos simplemente deben repetir el análisis recibido. Bueno, eh, yo realmente no soy quien para juzgar esta, esta clase de posicionamiento, ¿no? Quiero decir, ha funcionado, ha funcionado muy bien, o por lo menos ha funcionado durante muchos años. Y corresponde a un tipo de enseñanza que está basada en la... La repetición de conocimientos en el estudio enciclopédico de los autores y la repetición de datos, ¿no? Más que importar los procedimientos, importarían allí los, los datos y la retención memorística. Hoy en día, eh, esto, la reproducción, creo que ya la mayoría de las aulas está superado Vamos al productor, entonces. Dos, productor. Cuando el analista produce su propio análisis, aunque lo haga basándose en un conjunto de convenciones, y no se limita a repetir algo que ha obtenido de otra fuente, es un productor. Los profesores de literatura pueden ocupar ese lugar por su formación o ampararse en un autor reconocido para evitar el compromiso. Yo creo que el lugar del productor... Eh, es algo que los profesores verdaderamente los profesores de literatura verdaderamente podríamos ocupar. Es un lugar que está disponible para nosotros. Por algo nos formamos como profesores. Los profesores deberíamos ser capaces de producir análisis. Y creo que muchos mm, lo somos. Pero también existe cierto, cierto temor. Existe cierto pudor. Cierta humildad contraproducente a veces. Que nos lleva a... No hacer esto para lo que estamos preparados, es decir, ser productores de conocimiento directamente, sin estar constantemente buscando el amparo de algún crítico, como se le llama habitualmente, algún teórico. Bien. Por último tenemos al coproductor. Y bueno, creo que esto es... Lo más importante para nosotros, porque los coproductores trabajan colaborativamente, crean juntos. En el caso del profesor de literatura, debe orientar a los alumnos para que aprendan a enfrentar un texto, comprenderlo y ser capaces de indagar en su técnica para recrear retrospectivamente la intención autoral. Los alumnos son colaboradores del profesor. Acá hay varias cosas que, que tal vez resulten extrañas o que... O okay, que yo deba explicar un poco más en detenimiento. Pero básicamente creo que queda clara la idea. Trabajo colaborativo en el que el profesor cumple la función de orientar a los demás colaboradores. Y por supuesto que por su formación, esa orientación viene justamente condicionada. ¿no? O sea, él eh, lo que hace es evitar algunos excesos de interpretación. Y también ingresar algunos datos, algunas informaciones que pueden resultar de mucha relevancia para el análisis. Ahora hay una parte del texto aquí que dice indagar en su técnica para recrear retrospectivamente la intención autoral. Sí, y alguien podría decirme que eso no es lo que hacemos en la clase, indagar en la técnica para recrear retrospectivamente la intención autoral, pero eso se vincula con el modelo eh, técnico que detrás del análisis que no es poca cosa ¿eh? no es este alguien hablaba de una epistética como como si las personas que nos encargamos de indagar en el análisis literario estuviéramos haciendo algo que estuviera completamente desubicado no o sea pero no no no no esto está bien eh, no hay que tener miedo a esta clase de cosas. Sí, sí, ¿cuál es el problema con indagar en la intención autoral a través de la técnica? Ninguno. Entonces, si nosotros vemos en un, en un párrafo, pongamos por ejemplo el comienzo del almohadón de pluma, su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida, es imposible negar que, por la técnica, Quiroga estaba caracterizando... Al personaje de Alicia, rubia, angelical y tímida. Antes a la luna de miel como un largo escalofrío. Y si Quiroga no equivocó sus pasos técnicos, es decir, si nosotros indagamos en su técnica y la validamos, vamos a encontrar que nos quiso decir determinadas cosas acerca de Alicia y de Jordán y de la luna de miel. Y esa es la intención autoral. Punto. No hay ningún misterio en eso. Eh, si alguien quiere hacer colisionar teóricamente esto con, no sé, con la muerte del autor o o con una concepción basada únicamente en la lectura y no en la autoría, como fuente de conocimiento. Si hay algunos problemas teóricos con esto, van más allá de las intenciones iniciales de la elaboración de este esquema, que es explicar cómo funciona el análisis literario y nada más. Bueno, hasta aquí, posicionamiento, gracias por ver y nos vemos en la próxima.